Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de meditación, de relajación y de reconexión con el alma, con el ser. Hoy vamos a ver cómo explorar un poquito esa dulzura de, de experimentar la dulzura del amor del ser supremo. Entonces, voy a sentarme de forma que sea confortable para mí. Me gusta cruzar las piernas, lo puedo hacer. Si me gusta sentarme con las piernas estiradas también, está muy bien. Y ahora sí, voy a buscar que mi cuerpo se sienta cómodo, tranquilo y respirando profundamente. Exhalo despacito tranquilamente. Y quedarme así concentrándome en mi respiración hasta que se vuelva naturalmente tranquila. Y con mi respiración suave, en un ritmo agradable, el cuerpo poco a poco Va soltando toda tensión. El cuerpo se va sintiendo liviano. Tranquilo. En calma. En cada inhalación. Voy a concentrarme, a empezar a sentir como los músculos, la parte que sostiene y mueve este cuerpo, en cada inhalación reciben tranquilidad, cada músculo Recibe luz y paz. Y con cada exhalación. Siento el cuerpo volviéndose más liviano. Cada vez más profundamente. Relajado. Hasta que vea. No sienta ningún dolor. Ninguna molestia. Visualizo. Una agradable luz. De paz. Tibiecita. Confortable. Recorriendo todo el cuerpo, iluminando cada fibra de los músculos y trayendo un estado de relajación aún más profundo en mi cuerpo. Que se va sintiendo profunda y totalmente tranquilo. Esta maravillosa maquinaria de células que se organizan de forma automática. Este cuerpo maravilloso, recibe ahora mi profundo agradecimiento. Porque aunque lo compare, que a veces este mismo cuerpo no funcione de la mejor forma ha estado conmigo por todos estos años, mi fiel servidor, mi compañero de vida. Así que tomo conciencia de la maravillosa maquinaria de mi cuerpo y le regalo este instante de calma, de relajación profunda y natural, sintiendo como poco a poco, finalmente, pueda sentirse como tranquilo. Un cuerpo, en esta profunda relajación, me hace más fácil a mí, al alma que soy. Llevar mi atención hacia mi propio interior. Como si fuera entrando en una cueva de luz. Donde la oscuridad, el caos, la bulla y el tumulto. Quedan afuera de esta brillante, resplandeciente cueva. Cada paso que doy hacia el interior me hace sentir cada vez más en paz. Mi mente se recarga de esta luz tan clara y brillante. Y disfruto de ir yendo cada vez más profundo en la cueva de paz. Una cueva que se siente tan agradable, tan maravillosamente tranquila, donde el alma va despertando su propia percepción espiritual, porque voy avanzando. Hacia el interior de esta cueva donde me encuentro conmigo misma, conmigo mismo con este punto radiante de energía espiritual que soy la fuente de luz, de paz de armonía en esta cueva, es en realidad la luz del alma que soy, volviendo a expresar su hermosa naturaleza original, en el silencio profundo, la mente finalmente Se serena y puedo sentir al alma, al corazón, realmente escuchar más allá del ruido de tantas influencias. En esta pureza y claridad, mi corazón reconoce el brillo de mi propio ser, la paz profunda y agradable que vive en el alma que soy y que forma parte. de mis propias cualidades originales del ánimo. Yo regreso a mi estado natural del ser. Simple, sin tantas complicaciones y cargas, en la libertad que trae la pureza, la armonía, la paz, en el centro de esta cueva estoy sintiendo mi propio centro de equilibrio, el alma reconoce su fuerza de voluntad mi capacidad de permanecer estable frente a tantos cambios mi corazón concentrado en esta experiencia de paz está insacudido ninguna situación ninguna personalidad de otras almas puede afectarme ahora aquí dentro en mi propia cueva interior de paz aquí Vuelvo a tomar conciencia de mi percepción espiritual, de ese sexto sentido que reside en el alma y que me hace poder percibir la cercanía especial que hay, el alma, con el alma suprema, con Dios, con mi Padre Celestial, el alma que ha andado buscando, que ha mantenido fe y esperanza en tantas cosas que ha peregrinado hacia tantos lugares. Hoy encuentro mi refugio. Hoy encuentro a dónde pertenezco, al servir ese abrazo de amor espiritual. Un amor, amor como ningún otro en todo el universo. El amor que es más dulce que la sacarina. El amor que nutre al alma Y que va sanando la amargura del pasado va transformando en mí toda la amargura del enojo, resentimiento y nutriendo como si recibiera una transfusión de amor directo al alma, esa dulzura especial que hace que todo se vea fácil posible, liviar esa dulzura de amor que toma mis cargas y alivia mi mente y corazón. Ese dulce amor que guía mis pasos y que ayuda al alma a avanzar hacia ese destino de luz, de libertad y de paz. Que tanto desea el alma y que tanto estuve buscando en tantos diferentes lugares. Hoy, el alma que soy, envuelta en este capullo de amor, puro, eterno, dulce, va sanando el corazón. De todo eso que generaba presiones altas o bajas y me deja estable, tranquila, amada, sintiéndome absoluta y totalmente acogida, aceptada comprendida, a salvo, en el abrazo espiritual de amor, de la dulzura más natural, más poderosa que conoce lo que hay en mi corazón. que conoce el dolor por los que atravesé y me trae esperanza me trae paz pureza y luz Inscritando de esta conexión interna con el amor más dulce del universo. Todas las cosas que me habían parecido como enormes montañas de caos. Ahora se ven simples, suaves y pequeñas, como motas de algodón que son fáciles de adaptar y superar. Me siento de nuevo en los rieles de la vida, tomando el timón de mi propio destino. En esta dulzura profunda, en este amor que me comprende y me da fuerza, soy capaz también de solo no sanar mi corazón, también de compartir esta misma paz a través de mi mirada, que en mi boca vaya aprendiendo a que solo salgan palabras que traigan amor, esperanza y libertad a otros, que mi mente sea tan clara y enfocada, que esté libre de confusiones y temor y que mi propia claridad mental ayude a otros a liberarse de tantas complicaciones, a sentir que no es necesario pensar tanto, que con un solo pensamiento poderoso, concentrado, consciente, se resuelve todo tan fácil. Hoy, ahora, estoy en esta conexión de amor con mi Madre Suprema. Que me ayuda también a aprender a cómo ser instrumento de paz. Cómo aportar y construir un mundo mejor, con mi propia vida. Porque cuando yo, el alma, soy capaz de tomar conciencia, de experimentar lo que realmente soy. Y esta cercanía espiritual este amor, como a ningún otro, mi propia vida cambia. Y cuando yo cambio, el mundo puede cambiar. Y que todo ese sufrimiento acumulado en tantas almas también se pueda sanar. Soy un instrumento de armonía. Un instrumento de dulzura y esperanza. Todo lo que doy es lo que he recibido también de nuestra Fuente Suprema de Amor, de mi Madre Suprema del alma. Yo solo soy un instrumento de su paz, de su amor. De su esperanza. Y con esa agradable sensación de libertad, sintiendo la suavidad con que corre hoy la vida, con la dulzura misma del ser supremo llenando mi corazón, poco a poco. Voy a volver a sentirme en mi cuerpo, aquí donde estoy sentada, sentado y moviendo suavemente mis manos y mis pies. Vuelvo en aquí y a la hora y abro los ojos si los tenía cerrados. Inhalo profundo. Y me tomo unos instantes para apreciar, valorar, lo que ha experimentado el alma hoy. De cómo me estoy sintiendo ahora. Y así, estoy lista para volver al mundo. Oh Shanti. Muy agradable, ¿verdad? Cuesta volver a hablar después de sentirse así de tranquila, tranquila. Vamos a ver qué nos sale para hoy, para terminar esta meditación. Dice, devoción y sabiduría. Vamos a ver qué nos inspira en este día de peregrinaje hacia Cartago. Dice... Los sentimientos de devoción son puros, pues consisten en dulzura e inocencia. Son sentimientos de fe en Dios, pero pueden debilitarse. Si la fe no tiene sabiduría alguna y la soporte, puede fallar en un momento de necesidad. Así que ambas son necesarias para un logro espiritual a largo plazo. Así como es un logro espiritual sentirse a la vez cercano a Dios y a los demás, sin que nada pueda alterarlo o tener sentimientos verdaderos, sea cual sean, alcanzando la plenitud espiritual. Si falta fe o sabiduría, tu vida no puede funcionar bien. Es como comprender la prescripción de tu doctor, pero no confiar en ella. Acabas sintiéndote inseguro insegura. Así que establece un diálogo entre tus propios sentimientos y tu entendimiento. Ellos necesitan conocerse entre sí y trabajar juntos. Que <ríe> el corazón... Con entendiendo el intelecto y el intelecto con entendiendo el corazón.